¿Qué clase de valores tenés? La actitud de ustedes es repudiable, Mariana Fabiani cuestionadísima. Mariana Fabiani es una de las conductoras más carismáticas del 13 y mucha gente considera que será la próxima gran diva, encarnando, a nivel popular, lo que hoy representa Susana Jiménez. En pocas palabras. Entre sus compañeras de generación, Verónica Lozano, etc. Muchas personas consideran que ella es la más adecuada para renovar la televisión gracias a su carisma, simpatía y buena onda. De hecho, con su programa. La joven lidera cómodamente su horario y no tiene problemas de hablar de todos los temas posibles, incluyendo su participación en Suave, el famosísimo video de Luis Miguel. Sin embargo, se están discutiendo temas muy complejos en la sociedad, motivo por el cual ni siquiera está libre de ser cuestionada duramente, algo que acaba de sucederle en sus redes sociales aunque... Seguramente para no generar más conflicto, prefirió no responder a estos durísimos ataques. Punto Centrado Ro. Pereira 05 Hoy vi como en uno de tus programas hicieron una nota el lugar que explotan a los animales para diversión de muchos idiotas, llamado la rural, y me pareció totalmente desagradable la risa colectiva de todos tus panelistas y tuya mientras torturaban a una oveja para peinarla. Y después haces campañas para ayudar a los niños. ¿Qué clase de valores tenés? La actitud de ustedes es repudiable. Punto centrado el indiereando, lacra inmunda. Pauta dependiente de Vidal. eso S.O.S. Es cómplice de la corrupción macrista. Punto centrado Gabriela bajo Roy, lo que tiene de bueno es Q con el jijiji se hace bien la tonta. Punto centrado Miriam Moro. ¿Es necesaria esa pose? Me parece que te estás frivolizando. Punto te amaban Mariana de casa. Punto más natural. Más cotidiana. Punto más real. Punto centrado mágico guión bajo cedres muy bonita y también mala persona. Punto centrado maralizabal arroba mágico guión bajo cedres la conoces para hacer ese comentario tan desagradable o escribí sin argumentos. Punto centrado mágico-cedres-arroba-maralizaval no profundamente pero fui camarero de in lugar al que iba y trataba mal y despectivamente al personal.